Kankyo Kaizen en japonés significa el, la estrategia de hacer mejoras continuas en vez de una mejora radical o un breakthrough, ¿sí? Entonces, este Kankyo Kaizen es la, todos los días mejorar un 1% el producto, el servicio, la página web, la atención con los clientes, eh, el eh, sistema de limpieza interior, el software de, de rutinas de la máquina. Entonces, todos los días estamos mejorando un poquito cada una de las actividades. ¿eh? Y esa es la filosofía más fundamental que tienen los japoneses de, de tener esa disciplina de trabajo metódico y sistemático que produce grandes resultados, como, como el resultado como una suma de pequeñas mejoras. En, en vez de tener esa otra visión más occidental a veces que es la de, una, de hacer un cambio disruptivo, eh, eh, radical, completamente eh, eh, es diferente. Entonces, esa es la visión y nosotros usamos esa tecnología de, de mejora continua en todos nuestros procesos. Partimos con un robot. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y ahí en una empresa de, de tecnologías de vidrio. Entonces, tenía ese problema en mi cabeza cuando partimos con el primer robot. Entonces, era un robot que limpiaba eh, vidrios de hogar. Y teníamos la visión de construir un robot que, que lograra también limpiar fachadas. Hasta el día de hoy no lo logramos, pero cada vez nos acercamos un poco más. Y, y después vimos que había otro robot también de limpieza que era más eh, masivo, de mayor demanda en el mercado, que era la aspiradora. Entonces, creamos un segundo robot, el robot aspiradora. Y después un tercer robot, que es el de cortabasto Y después el de piscina. Todos pasaban la misma tecnología, que es de succión, ¿sí? como una aspiradora. Y, y después vimos que había otra oportunidad, que son los robots de cocina, que ahorra también, bajo la misma filosofía, robots que ahorren en las tareas del hogar, que nos asistan, que nos ayuden. Entonces, creamos este robot de cocina. Entonces, todo lo que hacemos en, en tecnología, en creación de tecnología, no es partir de cero. ¿sí? Nuestra, en nuestra forma de trabajar somos integradores tecnológicos. Tomamos tecnología existente, vemos qué mejoras hacer. ¿no? A veces son mejoras marginales, ¿sí? Eh, pero la suma de esas mejoras marginales, entonces, eh, de verdad, producen una diferenciación. Y fabricamos, eh, externalizamos la fabricación con terceros que sean especialistas. Nació porque, bueno, yo, yo estuve en el colegio San Ignacio, así que desde, siempre me han enseñado a, entramos para aprender y salimos para servir. Y está entonces en nuestro ADN, eh, o sea, ayudar, ayudar con lo que uno ha aprendido a la fecha. Yo como emprendedor estoy en la fecha. entonces, ¿cómo puedo transmitir lo que he aprendido a otros? ¿sí? Entonces, si, si podemos también focalizarnos en los niños, mismo uno de nuestros directores nos oye, que se llama Germán Cabrera, cuando estábamos en Japón, o, observamos a fundaciones japonesas que hacían, te voy a contar un ejemplo, por ejemplo, hay una fundación japonesa en que conectaban eh, los pacientes terminales en un hospital, que estaban en sus camas postrados, con un restaurante. Entonces, en ese restaurante habían robots y los robots no eran inteligentes, eran tontos. Eran autómatas, eran, eran dirigidos por estos pacientes que estaban en el hospital. Y ellos, con todas sus limitaciones, en su cuerpo, en fin, eh, eh, eran quienes operaban los robots. Y los robots, entonces, Iban a la mesa, tomaban el pedido del cliente. El cliente sabía que era, eh, al final, este robot era solo un cuerpo y eh, la mente que lo operaba era un paciente terminal. Entonces, eh, podía ser el extra amable en entender y preguntarle más sobre no sé qué, quizás su enfermedad o lo que sea. Y el paciente, en fin, quizás era su forma de conectarse con, eh, con el mundo real y con personas que no, en ese momento no era posible. Entonces, ese ejemplo nos impidió muchísimo a ver cómo, cómo hacemos algo en Chile. Que sea eh, interesante. Entonces, imagínate que, que personas, que sean adultos mayores, que sean los abuelos, que hoy día eh, quieren ayudar más en, eh, a, a, a, lo, a sus nietos en, lo, en el colegio, en fin. Y, y entonces se nos ocurrió este programa y, y hicimos, y hemos hecho cuatro ejemplos a la fecha, eh, pero todavía no lo tenemos sistematizado. No, hay muchísimo por, eh, por implementar y por expandir. Así que. Eso es algo que es una tarea pendiente que, y toda la gente que esté escuchando esto, que de alguna forma quiera colaborar y participar y ayudarnos, feliz de incorporarnos.